Chelo Chá, Buloba, Chimbala, rompelo. Hey, ¿usted quiere perder su tiempo? produciendo. Yeah, y el produciendo. <tose> va produciendo no, no, no, no.